64RT480, 720, 84K. Yo estoy ya que lo que mi perrito. <risa> es <risa> Otro gran de camuflaje. Hola. Hola. Previa, ¿tienen algún problema de revisar con mi traje ahora? Ah, eh, no, sí no, si no es que ju justo estábamos ¿sí hablando querés? de camuflaje. Y... Ah, eh, eh, <risa> Y le parece a usted. Sí, él crees? es mi amigo. Polito. Ah, Al, Polito ah, le gusta. Al, Polito. Al Polito le gusta Ana. que le pegan con la porra. Permiso Ahora, para pegarle. Polito. Ahora soy Polito Lupín. Mira, adelante. Ah, Polito, mira, yo te puse tipo simpático o hablar raro. Uy. Habla raro, no. no. No hablo raro. Mira, mira Polito. A, pasa que, que tengo Polito. un problemita. Toma. Hoy me encanta. <risa> Ahora me pagan la gorra y la gafa. <risa> eso. Pero que yo que yo no soy cualquiera. Tú, no, no, evidentemente, no eres cualquiera, evidentemente. Eres, mmm, eres como, como una limonada. Una yo limonada. Yo soy superman. Mm. Superbonito. Sí, era una meta referencia me gustaba mucho hacer metareferencias. referencias Dame un segundo, voy a venir con un disfraz que te va a cagar. Y yo soy el cogollo, man. Sí, eso es cierto. <risa> no, no. Blanco, dame un ascenso, hombre. Me presento. Es que cobro soy... muy mal, sinceramente, y tengo que mantener un coche, Él es eléctrico, Úlico. pero así cuesta mucho el mantenimiento se lo van a hacer tranquilo compañero eh, perdón yo creo que lo... creo que me desperté para las puras aquí vamos Volkov, es una misión de los arbustos misión de los arbustos exactamente somos los arbustos de Fortnite exactamente exactamente somos no de Fortnite no por favor de Fortnite no, por favor bueno somos <risa> ahora de Carlos tutti de Pugío, lo que me pero de Fortnite no por favor hoy a mí me gustaba Fortnite ¿Te gusta? Dios, qué asco, no. ¡Ah! Son ¿no? porros. Que sí, que dijimos que venimos para esto. Hola, ¿qué tal? Sí, somos ah, cogollos. Hola, panas. Ah, bueno porque Soy un buen DJ, varios. soy Marshmello varios, y voy a sí. escapar a bici. Hay, hay varios Marshmellos porque muera bueno, uno no pasa nada. Más. ¿Entendieron? Sí, sí, a bici. Vale, supongo que viene. Sí, nada, sí, no ay sí, no, Ah, y también es que sí. si, si se llega, llega a humear mi bici de la nada se descompone. Por favor, no, no me vayan a teisear. ¡No! ¿Qué le pasó no, al oficial? Vosotros pues, no entendéis lo que es. ¿Acabaste de matar al oficial? ¡Levantes el vehículo! ¡Acabas de matar al oficial! Mira no! ¡Yo no lo maté! Acab ¡Yo no le hice nada! Mira, de matar al oficial! de matar al oficial! Mira, yo no le hice nada! Y yo vi que vergüenza. ¡Acabas, acabas de atropellar al oficial! ¡Sí! <risa> <risa> es Mario Kart? <risa> No tengo rango, para revivir. Allá <risa> Puta madre, cago en Ya está, puede subirse cuando quiera. Ahora, puede subirse, Ahora cuando quiera. puede subirse cuando quiera. Cuando quiera. Le, le di al título. Ahora ¿Cómo? sí. Ya. Yeah. Ándale, ándale, ándale, arriba, arriba. Baby arriba. girl, yo me convencí. No puedo, espera, espera. Oh, espera, espera. Día, ah. Ahora mueve el culo. Levántalo, mira, mira cómo voy. Mira, mira. Oh, uh, right? ah, mira. Ah. <ríe> me voy a hacer pipí. <risa> Me voy a hacer... <risa> Ah, mira que bien. Otra tienda más. Me gustan los coches éticos porque cuidan a los pandas. ¿Y hay alguien adentro? Ay. Lo que salgo por fuera de nuevo. ¿Qué? ¡Hola! Sí, sí, sí ¡Hola! El... hola. Sí Tome tipo, para usted un regalito. Oh. Ah, bueno, pues otro Ahora de los sí. de regalo. <risa> oh. Vale, perfecto. ¿De <risa> bueno, dónde está el tipo este? ¿Qué haces? ¿Qué estás saludando? No sé, a la gente de allá mira. ¡Ah, pero! ¿Qué ¡Hostia! ¿Qué ¡Hostia! <risa> <risa> <risa> ¡Eh, hey, caballero, no, en un momento, hombre! Vaya para atrás y ahora... ¡Un segundo, un segundo! Espera un segundo y me subió el mío. ¡Váyate para atrás, más atrás, más atrás! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bien atrás! ¡Sí, sí! ¡Bien atrás! ¡Apárcalo bien! ¡Eso! ¡Apárcalo bien! ¡Ahí sí! Creo que ahí sí. Ahí. Ahora sí. Vale. ¡Ahí le perfecto! Ahí ahora podemos continuar. Dale, dale, ¿Ahora dale sí? hombre, dale, dale, guacho. Que, ¿Que, que le dé. Ahora sí. Dale, dale. <risa> ver, señor, gente, Mira, ves esto. ¿Ves esto? Como corre, ¿no? Nos comemos farola. Gente. Sí. Vamos hacia la zona de. Oh, te hacia el hospital y se. ¡Uy! de superficie de ¡Compañera! ¡Compañera! ¡Es usted Rosa, sin duda! ¡Sin duda, es usted <risa> Rosa! <Susterosa>, ¡Qué es de Rosa, sin duda! <risa> <risa> <risa> Ay, no puedo agacharme. No, Sabes que tengo, tengo un problema. Era que quería sacar el taser. Espera que me llama Me llaman a estas horas. ¿Quién me llama? No puedo coger el móvil. Aurora. ¿Por qué siempre me pasan cosas troll con Volkov? Con Volkov siempre me pasa algo. ¿Por qué? <risa> ¡No me dispares! ¡Hurtiá! <risa> ahora sí. Hola. Uh, ¿Pero quién? ¿Te está jugando el Pug? ¿Este? ¿Qué? Sí. Ahora mira, no voy a ir a jugar. Es un eso. arbusto del Fortnite. Uh -huh. Bueno, alto como esclavo. ¿eh? Soy un cogollo también. Tengo muchos nombres. Sí. sí. Soy muy Che, pobre. bueno, yo. Me quería despedir, Piola, digamos, pero bueno, están con tus amigos. ¿Piola cómo es? Tranquilo. O sea, Tranquilo, Un abrazo o algo. Bueno, ahora te lo voy. bueno. ¿Aquí lo estoy siempre? Yo no miro, no doy vuelta. ¿Pero por qué? Ah, pues creo que estamos tocando el violín, yo creo, por eso. ¿Cómo? Ah, me perdió, Porque dijiste que querías despedirte Piola, entonces, por eso. ¿Y Sí. Ok, listo. Pero qué drama es este. No ¿Sí? doy vuelta. ¿Qué pasa? No se sé tienen ¿Qué? dramas los chicos. ¿Qué pasa? Creo que está qué? celosa tu amiga. ¿eh? ¿Por qué? Porque te dije que me medio de pipio le damos así un abrazo de bro a bro y... Ah, bueno, sí, es que estos dos quieren tema conmigo, pero ¿qué le hago? Entonces este es tu coche ruso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Qué guapa eres. ¿Rosa? Ah, pero Anda. sí, sí, es un coche ruso, eh, que eh, en, en mi coche, me, bonito. me, eh, me, me escribió... nos colocó, nos querías hablar con él. Hola, me escribió, no, me escribió, ya para buenas... comentar eso también. Ah, vale. Hola, hola. ¿Me escuchas? Es que hoy no tenía ganas porque estaba triste y deprimida. Hay problemas acá, se están peleando, señor. No, no, estamos. Ay, es una fiesta privada. Aquí estamos. Mira. ¿A dónde? Acá en el garage? Sí, sí. Ah, mire usted. ¿Qué quiere grabarnos o algo? No. ¿Por qué? <risa> ah, soy actor porno, ahora por si acaso ¿Y te dormí ator? ya, boludo? Bueno, ¿Podemos hacer? Guacho, guacho, guacho. Uuuh. Podríamos hacer. ¡Ay, Dios mío, guacho! ¿Qué podemos hacer? Cuénteme. que yo no.? ¡Ah! No, la señorita, la señorita sabe. Lo que usted quiera Cabrón. podemos hacer. ¡Ay, pero, ay! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Cabrón, puta niña de mierda! ¡Estoy detrás de ti! Coño, atasco, ¡Madre mía, cómo este niño vive tanto! Atasco, niño. Bueno, grave eso, periodista. <risa> Sí, sí, estamos no grabando. La hitbox. Como un niño no pelea con el otro niño. ¿Dónde no tiene la hitbox? Le dice, ¿qué carajo es la hitbox? No entiendo nada. Yo qué sé. No Oye, yo tengo tengo hitbox, la he no sí, sí, no sé, acá está todo armado, menos nosotros. Yo tampoco, no tengo nada. No, le está tirando tiros. Penas de qué, ¿qué te pasó? Pues a ver, os voy a contar. A ver, vamos a dar una vuelta. Drogadas. Pero falta Esco. Hijo puta. Viejo verde. ¡Jotilla, chismoso! ¡Cómeme el meroso! cómo? ¿Qué? ¡Eh, que te has dejado ahí, ¡Viejo verde! ¡Cuál puta madre se me ha pinchado la rueda! ¿E -eso, ¿Eso se publica lo que han grabado ahora? No sé qué. que si se publica, estamos en un puto problema. eh. Bueno. Ahora, a ¿cuál es chicos, tu pena? ¿Qué te pasó? Mi pena es que... Entonces... La verdad, yo soy muy mala en el amor. Y se fue a la merda, el server. <risa> ¡Qué bueno! ¡Time, me salvaste la vida! Sí, sí, sí, Vas a escuchar una voz parecida a la mía, Elmo. Algo así, gracias. ¿En serio? Esa. Eh, es verdad, eh. Sí. Eh, es verdad. ¡Eh, Carlos Y me jodían, mis amigos me jodían. Pero es igual, boludo. En Darkos. En Darkos TV. El Darkos TV. El Darkos TV. ¿Qué demás? Banda dice, banda, banda. Uganda. Uganda, Uganda. Ah, Uganda. El Darko. Está lindo, es entretenido. La buena letra, de ¿no, verdad. Y le sangra toda la cabeza. Pesa, pesa. Pura besa, poesía besa. esto, eh. Y bueno, un poquito, Canto Urbano soy sí, policía y mira como estoy acá ¿Sos policía? <ríe> claro que sí <ríe> ¿Está bien? Pero... ¿Cómo es su nombre, señorita? Alexandra Volkov Gusto, Alexandra, <risa> la verdad es que me cayó bien, ¿eh? Una genia, No, Alexandra no, Alexandra Ah, Alexandra, <risa> perdón Che, esto te ejercita el culo, ¿eh? La verdad pero... es que sí ¡Cubrese las nalgas las nalgas. teníamos que hacer un poquito de ejercicio, hermano. ¡Cubrese las la Me las dalgas! ¡Cubrese las dalgas! ¡Cubrese las dalgas! encima con su madre una gana ah, más policía. Y gana está en el de A ver. Sigue, ¿eh? Llevame preso, rubia. Mira, justamente va. me decía así el Carlos Boca. ¿Ah, usted <risa> lo conoció? Pues claro que sí, vengo de Marbella. Esa, esa. ¡Qué loco! ¿Y qué es Marbella? ¿Qué onda? ¿Cómo era? Nah. Allá en Europa. La ciudad ¿Oye? en España? Uh -huh. De Marbella. No tengo ni idea, no conozco Córdoba yo nada más acá. La bueno, en España también tenés Córdoba También Ah, mira ¿Y qué onda, Carlos Boca? Eh, no, ¿Escopado? Es ¿Buena canso, onda? Eh. ¿En persona? Sí La verdad es que era buena Pero persona tú. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Qué le pasó? No sé Ah, ¿Está bien? ¿Se murió qué pasó? Eh, pues no Se sé, mucho, no, la verdad es que no sé Nunca me junté al final con él Yo no me tuve que ir de viaje urgente Así que no sé, no, nunca más lo vi. No lo sé. Pues cosas del destino o falta de tiempo. No, pero, pero ¿por qué usted se tuvo que ir urgente? ¿Peligraba su vida? Un poco. Podría mandar un mensajito a vos para que, bueno, ver si se te puede llegar a ascender o algo así. Para atrapar un par Podría de maleantes. Sí. Yo estoy de rumba. Ahora en estos momentos. No, bueno, ahora, ahora mismo no. lógicamente. lógicamente. Pero... Pero en un futuro, uno sale de acá, pasar. uno va para la casa, ve cosas más. Está ah, bien, uh -huh. ah, bien. Uno nunca sabe Quede para el destino. Claro que okay. es menor. Sí, todos me dicen lo mismo. ¿Qué estás jugando? No, no diga, es. La no. verdad es que todos ¿Qué? quieren para salvar ¿Mm? nuestra vida Que quiera mi número. Bueno, no, no, no, no se sienta presionada no, no igual, eh. Es un no se haga problema. Es Chewbacca. <risa> mira, soy, Mira, te voy a decir. Soy el, el, el arbusto de fornite. Luego soy un cogollo. Luego voy a jugar PUBG. También Carlos Duti. Ah, es buena esa, eh. Fornite y ya me tu cartera, en tu cartera Tengo muchos sobrenombres ya con este traje. A, oye, a este, a este que la, la y la verdad es un bonito traje, que decir. Te pasas, pasas de hecho, sin sexta por lo menos. De hecho, de hecho, ya estoy haciendo tendencia. Cada Toma, vez que me lo vende, ya he visto bulto, cuatro man, personas no. ya vestidas así. Uh -huh. y hoy en día todo el mundo te dice: ah no, usted es furro. Hay un anime que es furro. Hay un anime que es así: V-Star. No, no. B Star Me mataste. Sí, ahora es ser un furro. No, no, no me diga furro, ¿Qué? por favor, me, pongo, ¿Burro? me, me ¿Qué, ¿qué, es, qué? ¿Qué es un furro? No. ¿Me explican? Porque no entiendo Fu un carajo que están hablando. Eh, ¿Qué es un ah, furro? Eh, son personas que imitan ser animales, si no me equivoco. Sí, ¿Berdad? son animales ¿San? sensuales que aparecen por ahí, medias raras. Ah, eh. O sea, sí o sí tienen que ser sensuales. Pues, pues sensual? busca, búscalo por sos... ahí. No, sos... no, por no, ¿no? eso. Pero eso qué? es eso filias, otra cosa eso. ¿eh? No lo no, sé, no, no a no, decirte lo no, que. Tiene, es. No tienes que estar relacionado con el ámbito sexual. Son personas que. No sé, pero, pero los japoneses traje de... están locos. Sí. Bueno, los japoneses, digamos que compran bragas usadas también. O sea, no me no, sorprende nada. De hacen un tecito sí. También. No me sorprendería. Uh -huh. eh, ¿Cómo van a comprar bomba chopsada? Así como escuchás. Es un negocio que la verdad lucra bastante, aparentemente. Para nosotros que estamos, verdad? te digo, ¿eh? Mira, no nosotros estamos serio? buscando trabajo. Te, te, te estoy hablando en serio. Nosotros estamos buscando trabajo. está con no calma eh? ¿eh? Ahora. No, pero no para, para vender nosotros. No, Podemos ¿cuánto hacer un tipo el de... de... ¿Cuánto ¿Cómo? pagas ¿Cómo? mira ¿Cómo? tiene corazoncito. ¿Cuánto, cuánto pagas No, Tienes yo... Tiene dos manchitas, nada más. Dos manchitas. Yo busco de mujeres. Claro, quizá no, no. No le interesa, Pero sí. podemos hacer algún tipo de negocio, ¿entendés? Pero, ¿para qué? ¿Vendemos ahora de mujeres? No es mala. ¿eh? La verdad es que no. A ver, a ver, si yo me puse la tanga hoy. No. <risa> me copias. No, no, si no no no vos lo en la feria. En la feria no que yo uno. lo compraste, hijo de puta. Ay, ay, y bueno, había descuento, hermano. No me juzgues, ¿ok? Y nos dejaron Vamos solo. Vamos a ver. Estaba con los lo dueños del local y se nos fue. acá? Vamos a ver. Me pregunto si vendía Merca. Creo que se lo tomaron personal ¿Me Escucho, gente. Escucho, Es una policía no, no, no, tranquilo, no. Ah, pero si están todos acá afuera. Ah, bueno, se armó la fiesta afuera. No sé si se armó, pero... Bueno, pero ¿qué pasó acá? Vino... Se va a venir la moto. Un gilis. ¿Dónde está el drone? Es Chihuaca. No, no, ella, ella... Un equino de Free Fire, Free Fire. Free Fire, Esta noche es de... Anda en radio con gui... Ah, si no le ocurre. Dímelo, Pantera, ¿qué es la que? Está como quiere. Está como quiere esa piba, eh. Ahora, dímelo, Polonio. No. Bueno, yo me no, cuido. ¿eh? Se cuidan entonces, nos vemos por ahí. Nos vemos, Alexandra, no, no. cuídate. No, no, Adiós. no, tranquila, princesa. Buen viaje. Pasa, ¿eh? nos, sí, vemos ahí. Gloria, ahí, nos vemos por ahí. Yeah. Nos vemos. No, pero yo quiero música. Pero claro que sí. Se ya cuidan, chicos. Adiós ¿Cómo? usted ah, la conozco. Creo que sí la conozco. Sí. ¿Eh? Es que quizá con el traje no te reconoce es que, eh, Mira cómo está toda... Eh, no, se, no se te ve la cara, no se te ve nada. Sí, sí, no, no está llego buena. a verla. ¿Aguanta bueno cuando se te ve todo? La cara, quiero decir, ¿no? Hola... Ah, a la mierda. Ah, la mi brusca. compañera ¿sí? mi compañera. Sí. Ya es la mejor, la verdad. Punto ah, blanco. claro, sos policía también. Ah, sos un policía. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. sí. Quédese tranquilo que... Bueno, mientras... O sea, yo lo que siempre digo, mientras uh -huh. yo no llevo un uniforme... Lo que o sea. Menos robar. Sí, igual bueno, me, puede, me puede cachear tranquilamente, no tengo nada, eh. Más que el de. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro, sí? ¿sí? ¿Seguro? ¿No pensé, no A veces me acompañas a comprar whisky. <risa> Compañera. Eh, yo no... ¿Cómo? No traje la auto. Vas a ir para adentro, porque quiero comprar whisky ¿Quieres whisky? Uh -huh. Yo tengo que ir a pedirle el número al señor oh. Ah, ok Es que es, es mecánico, entonces quiero tener su contacto uh -huh. ¿Te gusta tu compañera Alexandra? Te vi con los ojitos un poquito intencionados Puede ser Pues bueno, así es la vida Siempre el visto ignorata. ignorada ¡Soli! ¡Hola! Hola. <gasps> ¡Uy! ¡Casi! ¿Eh, ¿Quién eras tú? Oficial, Garza. ¿Quién es usted? Pues yo... Eh... Cadete Alexandra Volkov. Ay, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Va a patrullar? No, yo me voy a ir a dormir. De hecho, duermo aquí ah, en la okay. orillita. <risa> ok, que tenga buena noche. <risa> Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. <risa>